Un día más nos encontramos en este lugar para denunciar la deplorable situación laboral que viven las trabajadoras que prestan servicios en la empresa Brillo Express. Son cada vez más las trabajadoras y afiliadas que se unen a esta lucha, que es de todas. Es por ello que nos hemos reunido aquí los sindicatos CGT y CNT, para de forma unitaria hacer frente a esta empresa infractora.